¿Qué realmente me conviene más? Tomar un préstamo para comprar una casa o tomar un préstamo para construir una casa. ¿Qué me sale mejor? De eso vamos a hablar en este video. Y vamos a entrar directamente en materia. Yo les voy a dar unos conceptos básicos para que ustedes mismos se den cuenta qué realmente es más conveniente. Porque al final, cuando vamos al banco... Para tomar ese préstamo, si vamos a tomar un millón de pesos, ya sea para comprar una casa o ya sea para construir, vamos a pagar lo mismo. La pregunta es si necesitamos la misma cantidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando van a comprar una casa, ustedes mismos pueden buscar las casas que están en venta, ok, las casas nuevas o los apartamentos que están en venta, y se van a dar cuenta que la casa cuesta, por ejemplo, un millón y tiene 100 metros cuadrados si nosotros dividimos ese millón de pesos entre 100 metros cuadrados nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un costo por metro cuadrado de venta eso por un lado si nosotros construimos una casa nos vamos a dar cuenta que cuando le pedimos al arquitecto un presupuesto para una casa de 100 metros él nos va a entregar un presupuesto y vamos a dividir el costo de construcción de la casa entre la cantidad de metros y nos va a dar el precio por metro. Ustedes solo se van a dar cuenta de que el precio, de, el precio por metro cuadrado cuando vamos a comprar una casa es de 60 y el precio del metro cuadrado cuando vamos a construir una casa es de 40. Ese 20% representa mucho dinero. Por eso es muy normal que cuando vayamos al banco podamos adquirir esa casa por un precio mucho más económico si nosotros mismos la construimos le voy a poner otro ejemplo cuando una casa cuando vamos a comprar una casa le vamos a pedir al banco un millón pero cuando vamos a construir nuestra propia casa posiblemente en vez de pedir un millón posiblemente solamente vamos a necesitar 700 entonces ahí es que está el beneficio aparte de que cuando construimos la casa construimos la casa con el estilo a nuestro gusto construimos la casa con un concepto abierto construimos la casa con una cocina amplia personalizamos nuestra casa y estamos pagando muchísimo menos porque el banco da la facilidad de que nosotros la podamos construir ok entonces el mensaje de este video es que nosotros nos pongamos a pensar que cuando nosotros vemos una casa en venta ok y esa casa y esa casa cuesta un millón en ese millón está el precio que, que, cost, que costó construir la casa ok el precio del terreno y el precio que se va a ganar el vendedor por eso esa casa normalmente la venden en un millón pero realmente nosotros lo podemos construir en la tercera parte de eso y ahí está el beneficio de nosotros entonces oiganme bien al momento de ir al banco en vez de solicitar un monto así un millón de pesos pues sencillamente vamos a solicitar menos porque nosotros mismos la vamos a construir y el banco da las mismas facilidades porque en el precio de una casa se encuentran específicamente cuatro factores uno el precio del terreno Dos, el precio de los materiales de construcción de la casa. Tres, la ganancia que se gana el dueño. Y cuatro, el interés que vamos a pagar al banco. Si nosotros construimos, quitamos la mitad de esos intereses. Por eso, casi siempre se nos va a ser más fácil presentar al banco un proyecto para construir una casa. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que sale más barato entonces en el video de hoy yo les invito a que hagan este ejercicio vean una casa que esté en venta ok esa casa tiene 300 metros cuadrados y la venden en 14 millones ustedes van a dividir 14 millones entre 300 metros cuadrados y van a saber cuánto le cuesta el metro cuadrado y pidan un presupuesto a un arquitecto para construir una casa que sea también de 300 metros cuadrados para ver en cuánto sale se van a dar cuenta que construyendo la casa le sale muchísimo más barato que comprándola ya hecha esto les sirve para que puedan realmente tener su casa aquí en república dominicana venir en las vacaciones pasar una nueva navidad con toda la familia y así poner a producir ese terreno que ya ustedes tienen que tiene tiempo sin hacer nada entonces, el mensaje de hoy es que antes de tomar esa decisión de comprar una casa ya hecha, evalúen otras opciones. Vean los beneficios que da el banco. Vayan al banco. Siéntense, beban un café. Y pregunten por las opciones que ustedes tienen. Y planteen estos dos casos. Porque el tema es que nunca sabemos realmente cuánto va a costar la casa hasta que no pedimos un presupuesto. ¿Ok? Y cuando comparamos ese presupuesto de construcción con una casa ya lista en venta y lo, y lo ponemos a la par y vemos nos vamos a dar cuenta el gran beneficio la cantidad de dinero que nos estábamos ahorrando por el mismo producto hay un caso muy particular que nos pasó aquí en la oficina que vieron una casa unos clientes míos vieron una casa les gustó muchísimo la casa que estaba en venta ¿okay? pero no tenían el dinero para comprarla nosotros hicimos una visita a esa casa hicimos un levantamiento a la misma casa que ya estaba en venta, preparamos un presupuesto y cuando calculamos los materiales de construcción y la mano para construirla, el precio era muchísimo menor. Y ese cliente, cuando llevó el presupuesto al banco, se dio cuenta que iba a pagar un gran dinero de menos si la construían. Entonces, esto lo, lo, lo, lo llevo a colación porque eso pasa mucho. El precio de una casa como está en venta es el precio que el, el vendedor entiende, que es para beneficio del cliente, es el beneficio del vendedor. ¿okay? Pero el precio de construcción, un precio de construcción que va de acuerdo a la cantidad de metro cuadrado que tenga la casa. O sea, que podemos adaptar una casa, podemos distribuir una casa, como yo he explicado en otro video, del tamaño del presupuesto que ustedes tengan para que realmente les salga mejor. Y para que el banco le dé una facilidad sin tener que pagar tantos intereses. Entonces, si ustedes creen que este video les puede ayudar ¿m? a un compañero, a un familiar, a un amigo, les pido que se lo compartan. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción aquí en República Dominicana. Me pueden escribir su comentario a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir ahora por WhatsApp.